Hola, bienvenida, bienvenido a más Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes primero de noviembre al domingo 7 de noviembre del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, si oyes este, una campanita, es, este, a mis gatos decidí ponerles campanas. Porque uno de ellos anda muy travieso y luego nunca lo encuentro. Y bueno, es para localizarla más fácilmente. Este, y bueno, tal vez ya escuches a los pajaritos también al fondo. Y pues empezamos con la lectura. Como sabes, empiezo con las cartas de Dorian Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. Me guío por mi intuición. Y escojo una carta no puedes cometer error alguno, todas las cartas son positivas, si es la primera vez que visitas este canal, agradezco a cada uno de ustedes que comparte este video, los hago con mucho amor, y bueno, tratemos de expandir un poco de luz en este universo. De mis cartas, que son estas de acá, utilizo tres cartas, unas para comienzo de la semana, mediados y fin de la semana, y bueno, les puedo comentar que este, esta semana que está concluyendo, operaron por fin a mi perrito y bueno, todo muy bien. Falta todavía los resultados de la biopsia, pero yo estoy seguro que no va a pasar a mayores. Y, este, y la verdad me asombra la capacidad del perro de recuperarse es increíble, como si no le hubieran hecho nada, y este y bueno, pues para mí es un compañero, aparte de fiel, extraordinario, este es casi como mi sombra, se la pasa conmigo todo el tiempo y junto a mí, tiene un carácter extraordinario, entonces, este, pues sí, ya va a cumplir 11 años. Este, de estas cartas de la sanación con ángeles de Doreen Virtue también escojo una sola carta y bueno este como decía este, uno se apega mucho a las mascotas y más todavía si no tiene este hijos biológicos entonces bueno estos cuadrúpedos eh, para mí valen una fortuna entonces este pues convivo mucho con ellos y ellos conmigo, y pues la verdad que bueno, que todo salió bien. Y uh, también me enteré de que bueno, ya se considera mi perro ahorita en diciembre cumple 11 años como un perro grande. Voy a mover la cámara para que esté un poquito más al centro. Esto y este, y yo, pues pensaba que siendo raza mediana llegaría a vivir fácil unos 15 años. Me dijeron así, como que no, si llega a vivir 12, te fue bien. Pero bueno, la verdad el perro está este, en muy buenas condiciones y casi no tiene ganas. Entonces, bueno, los achaques que tiene ahorita ya son propios de la edad. Pero pues este, tiene muy buena movilidad, muy buen olfato, ojos, oídos y demás. Y, y buen apetito también. <risa> bueno, entonces nada más quería comentar eso para la gente que está un poquito al pendiente de, de eso. También quiero agradecer los comentarios que dejaron este, en el video pasado. Y pues trato de eh, contestar todos los comentarios. Ahí también quería este, decir que de repente me aparece de videos viejos que, oh, aquí no contestaste, ¿no? Que ya llevan, no sé, cuatro años o cinco años. Que según yo sí lo había contestado, hasta me, me acuerdo de la respuesta que di. Y, eh, y te, depende, no sé, si cambio de aplicación o de navegador. Este, me aparecen todos que de repente no quedó registrado o que, que no salió. Entonces, bueno, una disculpa, pero normalmente todos los comentarios trato de, de contestarlos. Muy bien, empecemos con la lectura. Como sabes, antes de comenzar, este, finalizando un mes, como fue octubre, este, pues doy las gracias porque finaliza el mes y por todas las experiencias vividas y uh, siendo franco hay meses como para mí ahorita octubre ha sido creo el más, mes más pesado de todo el año entonces la verdad ha sido ahí así como que gracias a Dios que ya terminó este pero bueno y le doy la bienvenida también al mes de noviembre este y uh, yo creo que también tiene que ver un poquito de que estuvo ahí mercurio retrógrado que como he dicho no sé mucho de astrología pero lo que sí sé es que cuando está Mercurio Retrógrado fallan las cosas eléctricas o electrónicas y parece que sí avanzas, pero como si estuvieras caminando sobre el lodo. Este, o sea, que cuesta mucho trabajo más de lo usual. ¿no? Muy bien, entonces bueno, démosle la bienvenida al mes de noviembre con mucho entusiasmo y veamos, la Virgen nos quiere dejar saber para esta semana del 1 al 7 de noviembre lo siguiente. Mercy, gracia, la gracia divina. Bien, la imagen podemos apreciar del lado izquierdo al arcángel Gabriel, y eso este, lo sé por las gladiolas que tiene ahí. Y dice lo siguiente: I'm kind and thoughtful towards myself and others. Yo soy amable y considerado hacia mí y hacia los demás. Y recuerda, siempre empezamos por nosotros mismos, entonces, bueno, seamos amables y considerados con nosotros mismos y de ahí hacia los demás. Veamos cómo se desarrollan las cartas. El día lunes y martes la carta dice Siglos. Es el arcángel Jeremiel al arcángel que le digo cariñosamente contador dice, la existencia está llena de ciclos día y noche, vida y muerte ayúdame a cerrar ciclos tras ap aprender mi enseñanza y abrir nuevos este, bueno, yo sí si lo veo desde un punto de vista muy personal este, con toda esta dinámica familiar que se dio y que prevalece todavía este, aprendí eh, a no darle tanta importancia Llevo un momento en el que realmente me deprimió la situación, sobre todo por la impotencia, al ver que no puedo cambiar eh, algo y tampoco cambian las personas, entonces así como que, bueno, me rindo y esto pues me supera en el sentido de que no puedo hacer nada, pero no me debe de impactar de tal manera de que pues me deprima. Entonces, bueno, de ahí surgió también este y la verdad pues salió creo de Luis de hecho o salió como conclusión de la terapia con Luis el que diga no dejes que nadie opaque tu brillo absolutamente nadie ni nada opaque tu brillo ¿no? entonces bueno así como que ok lo, yo en mi caso lo he hecho como a un lado y uh, verlo como un reality show como una una Telenovela o algo que está pasando en la televisión y que no me atañe mucho, y, uh, y pues cerrarlo, ¿no? O sea, cerrarlo en ese sentido de no dejar que te impacte emocionalmente. Y uh, puede ser que esta situación todavía siga, en mi caso, yo creo de hecho que este, pues no, no va a finalizar hasta que alguno de los este, personajes pues ya no esté. Pero, este, pues ni modo, entonces yo ahí opto personalmente en decir, ok, yo cierro este ciclo, cierro esta dinámica emocionalmente, aunque siga ahí, pero yo emocionalmente la cierro. Y es importante esto de, de cerrar los ciclos y, y seguir a la siguiente etapa, porque como he dicho muchas veces, si hay una energía ¿no? en, ocupando un espacio, pues va a estar acá. Y mientras no la liberemos, no la soltemos, no hay posibilidad de que llegue otra energía y ocupe este espacio, ¿no? Este, entonces, bueno, aquí tengo un color verde de un marcador que no sé de dónde salió, pero bueno, este, eso es nada más una mancha de un plumón. Pero bueno, como estaba diciendo, es importante esto de los ciclos para que llegue algo nuevo. Igual puede ser que notes con amistades... Yo he notado, este, sobre todo en estos dos años, de que pues de repente hubo un cambio de reparto en mi obra teatral, que es la vida, ¿no? Que dices, ay, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué? ¿Por esta amistad ya no está ahí? Esta tampoco, y sin motivo alguno, pues pum, ¿no? Y este, y bueno, analizando la situación, esto tiene que ver con el este proverbio que dicen del coaching ontológico, las aves del mismo plumaje vuelan juntas, entonces bueno, pues vas a ver que los gansos pues vuelan juntos y los patos vuelan juntos etcétera, ¿no? y de hecho no solo de la, del tipo y especie, sino de hecho de, no sé, cierto color, entonces es lo que pasa cuando estamos en este camino del despertar, de la conciencia, este, hay cambios y estos cambios, pues por una parte son irreversibles y esto no significa de que seamos mejor por estar en este trayecto y los otros sean peores, pero de repente ya no coinciden estas energías y pues por algo, por alguna razón, pues de repente ¡pum! ¿no? se van desmoronando, se van deshaciendo estos contactos. Y a veces, este, también depende este, en, en dónde estés o a qué te dediques, pero veo que la mayoría de las personas que estamos, como yo, como nuestro Reiki, o Luis que es sanador, etc. es un trayecto muy solitario, ¿no? o sea, no tenemos muchas amistades, no, no tenemos pareja, y como que estamos confinados un poquito a estar con nosotros mismos por lo mismo, yo creo, ¿no? Entonces, bueno, como decía, estos ciclos, el que fuera, sea uno profesional, personal, de familiar, etc. Hay, en el momento que ya sintamos es el momento justo para cerrarlo, cerrarlo y dejarlo ir y dejar que llegue algo nuevo, ¿no? No engancharnos en la situación, eso es lo importante, ¿Ok? Bueno, seguimos para el día miércoles y jueves. La carta dice, sanación sanador. Y es el arcángel Rafael, obviamente, y dice, tienes todas las virtudes para sanar esto. Eso también significa, tienes todas las virtudes para armonizar esto. ¿okay? No tiene que ser una sanación de cuerpo, puede ser una armonización de emociones... De energías, etcétera, entonces al igual se sana. Entonces, bueno, voy a repetir: tienes todas las virtudes para sanar esto. ¿Has considerado ser sanador o sanadora? Arcángel Rafael, como tú me ayudas a sanar, yo apoyo a otros. Otras. Entonces, bueno, este. Yo en mi caso particular, como saben, ya hace mucho tiempo. Este, ...me convertí en maestro Reiki... ...y de ahí pues empezó todo este proceso de sanación... ...tanto personal... ...como hacia los demás... ...y la verdad es un trayecto muy bonito... ...a mí me encanta... ...y este... ...y bueno, hay personas como... ...vuelvo a mencionar a Luis... ...pero ahora ya no voy a pasar el teléfono... ...véase los videos anteriores... ...este... ...que bueno... Este, ...nos gusta apoyar a la gente entonces este pues es, es algo agradable pero no es para todo mundo hay gente que dice no a mí no me agrada yo, o no lo puedo hacer o lo que fuera pero a lo que sí se refiere esta carta en general es que todos somos capaces de armonizar una situación ¿no? todos tenemos esa virtud entonces hay que encontrar el modo este, ahora sí muy peculiar según la situación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 otra vez con un tono muy personal, porque bueno es la única referencia que tengo con estas dinámicas familiares y demás este, pues noto que este, soy como la oveja negra, no el resto, piensa todo como igual, y yo pienso diferente, pero pues me doy a respetar mi punto de vista, y pues igual, respeto el punto de vista de los demás, no y a veces cuesta algo de trabajo de ver, pues que es como con los niños, ¿no? Que se van a dar ahí un ramazo contra la pared, pero pues es la decisión que tomaron. Entonces dices, bueno, hazle como te, te dio Dios a entender. Yo te puedo sugerir, pero pues no puedo hacer más. Y pues si lo quieres hacer como quieres, pues tú, pues hazlo. Y este, una de las dinámicas que persiste mucho es la de tener la razón, que a mí la verdad me cansa muchísimo, pero bueno, es una dinámica que le encanta a mi familia. Y yo la verdad ahí ya desde hace algunos años ya como que aprendí así a soltar, ¿no? a decir, bueno, sí, tienes la razón, ya, por lo cansado que es todo este asunto de querer tener la razón y es una situación de ego pero bueno, este, lo importante que es el respeto, el darte a respetar, el respetarte tú a ti misma o a ti mismo, a tus principios, a tus valores, a tus convicciones, a tu tiempo, a tus proyectos, ¿no? el darte tu lugar el, este, y que los demás también lo respeten. ¿no? esta es otra de las dinámicas de que piden sabiendo de que soy maestro Reiki, de que yo sea el, el tolerante, el, armoniz, el que armoniza, el que hace, el que está a disposición completa, de tiempo completo, que se le puede hablar a cualquier hora, que no hay problema, pero cuando yo hablo siempre es un mal momento, entonces eso también es una de las cosas donde digo, bueno, yo ya no voy a estar este, contestando el teléfono luego, luego contestaré la llamada cuando me sea posible ¿no? porque qué sé yo tal vez en ese momento no me es posible pero lo hubiera hecho con tal de darle gusto a la persona ¿no? entonces este pues es a lo que voy darte a respetar tu tiempo tus proyectos tu rollo y este y pues no excluir a los demás pero que sí entiendan que también tú tienes tus prioridades y que las tienes bien puestas. Ahorita se me ocurre otro ejemplo con este otro colega y maestro pintor que ha comentado algo parecido, ¿no? de que cuando dices que eres artista plástico, pues no te toman muy en serio. Y así como que no, pues este, sí pues pinta, ¿no? Y pinta re bonito pero pues tiene mucho tiempo libre, pues él que está en casa todo el día, pues que es el que él haga tal cosa, ¿no? Porque pues yo no puedo, porque yo, yo trabajo. Así como que bueno, si no fuera trabajo el oficio del pintor. Pero no se toma como que muy en serio, ¿no? Es ay sí, pues, sí es tu trabajo, pero, pues, pero no realmente, ¿no? Porque pues no checa reloj y, y entonces tienes esa amplitud de horarios y flexibilidad de horarios, entonces tú ocópate de eso ¿no? porque tú puedes, tú tienes esa flexibilidad y yo no puedo hacerlo ¿no? entonces a lo, a lo que me refiero, de que no igual que la gente sepa, no, pues sabes que sí yo pinto de tal hora a tal hora y es igual que contigo y pues también no son flexibles los horarios y pues ya veremos cómo lo solucionamos, pero pues no por tener este oficio pues significa en automático que yo siempre estoy disponible para solucionar. ¿no? eso tiene que ver con el con el respeto, por ejemplo entonces bueno, a cada quien ya sabrás que te resuena que, con qué resuenas, con qué hay sincronía con qué no pero ya doy ejemplos personales y no en son de queja <risa> sino más bien para que la gente pues se pueda este uh, pues sí, puedo asimilar mejor el mensaje, ¿no? Muy bien. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años, aniversarios. La carta dice, ideas e inspiración. Entonces, bueno, este, justamente con esto, el respeto, miren cómo todo tiene como que cierta... Se vuelven un solo mensaje. A través de la gracia divina, y de la gracia personal, o sea, la divina pero personal, somos amables hacia nosotros, al igual somos considerados con nosotros mismos, con nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro lo que fuera, emociones y con los demás. ¿no? O sea, no vamos a dejar de ser amables. Este, no vamos a dejar de ser considerados con los demás pero primero estoy yo ¿no? entonces bueno partiendo de acá, de esta gracia cerrando ciclos que tiene que ver también con el respeto así como que es como un poquito la de límites ¿no? la carta de límites ok, esto ya lo voy a cerrar esto, esto lo voy a dejar para que llegue algo nuevo ya no me va a ocupar de ahí viene también la palabra preocupación o sea que me ocupo antes del tiempo pre es antes ocupar entonces pues me ocupo cuando estamos preocupados es que nos estamos ocupando antes del tiempo entonces bueno no me voy a ocupar de esto no me voy a enganchar en esto y así dejo que la energía fluya y llegue a algo nuevo o algo diferente por lo mismo estoy sanando armonizando una situación siguiendo siendo amable y considerado tanto conmigo como con los demás ¿no? dejando que fluya la energía y me respeto y respeto a los demás así como creo que pues, es tu decisión esto está bien puede ser que yo no concuerde en lo más mínimo pero no hay problema ahí está ¿no? y a través de esto permitimos que las ideas y la inspiración lleguen, entonces no sé si se de caso contigo pero conmigo ahorita en octubre la verdad este, sentí que me faltó un poquito la, las ideas y la inspiración y las ganas y ¿no? así como que el entusiasmo que normalmente sí está ahí, como que me ha costado un poco más de trabajo, entonces bueno, este, es bueno saber que a través de esta actitud de ser amables, ser respetuosos, este, ser considerados, este, cerramos ciclos, sanamos o armonizamos situaciones y dejamos que ideas e inspiraciones nuevas lleguen a nosotros. ¿no? Recuerda, no estás sola, no estás solo. Siempre nos acompañan los ángeles, por más difícil que sea una situación, este... La única condición que nos ponen es que les contactemos para que nos apoyen. ¿no? Y bueno, como he dicho en muchos videos, platícales, no es tan estricto el asunto ¿no? de que tienes que decir, qué sé yo, qué ritual o qué velador aprender y de qué color y qué arcángel. Y simplemente, como si fuera tu mejor amiga, amigo, platícale al arcángel o al ángel de la guarda. Este, qué es lo que te pasa, qué que te gustaría cambiar. Y recuerda, también hay voluntades, o sea, no todo se puede cambiar. Hay voluntades personales que se tienen que respetar, pero te pueden ayudar a que se aligere el peso para ti, que para ti sea más ligero la carga que estás cargando. ¿no? Eso sí se puede pedir. Si sientes, como yo lo he dicho en mi caso, que estás arrastrando, que, está, que no está fluyendo, pídele a los ángeles que te den un poquito más de ánimos, que te den más fe, más fortaleza. Eso sí se puede pedir para que sea más fácil el trayecto. Los ángeles están aquí para ayudarnos a suavizar más nuestras experiencias. Este, de que las vamos a vivir, las vamos a vivir pero mucho tiene que ver la actitud, las emociones que tenemos frente a las situaciones y depende también de nuestra, nuestro despertar, nuestra conciencia, qué tanto nos va a afectar emocionalmente o qué tanto vamos a permitir que nos afecte emocionalmente o qué tanto no. ¿sí? Bueno, espero que, como muchos han escrito este... Te mantenga tranquila, tranquilo este video te dé mucha paz, mucha serenidad mucho bienestar te mando muchas bendiciones donde sea que te encuentres y por favor este, pues transmite estos mensajes de luz, de amor de bienestar de los ángeles recuerda yo solo soy un conductor pero lo hago con mucho amor y con mucho cariño y espero poder seguirlo haciendo por mucho tiempo más hasta la próxima ocasión. Namaste.